Hablemos del perímetro. El perímetro recuerda que es la medida de longitud del contorno de una figura, es decir, de su orilla, cuando medimos todos sus lados. Por ejemplo, observe esta cerca en donde están los cerditos. La parte de arriba mide 8 metros y el lateral mide 5 metros, porque es un rectángulo. Recuerda que el rectángulo es una figura de cuatro lados, solo que son dos lados que son las bases del mismo tamaño y dos lados que son las alturas del mismo tamaño. ¿Cómo podríamos hacerle para calcular el perímetro? Sumamos 8 más 8 y 5, más 5, 8 más 8 me da 16 y 5 más 5 me da 10, 16 más 10, 26. Por lo tanto, el perímetro de la cerca donde están los cerditos es 26 metros. Ahora fíjate bien. En esta imagen hay un cuadrado. Cada lado mide 4 centímetros. Para calcular el perímetro, recuerda que tenemos que sumar todos los lados del contorno de la figura. Por lo tanto, 4 más 4 más 4 más 4, que nos da 16. ¿Tienes alguna otra manera de hacer esta operación? ¿Qué te parecería? Tenemos... 4, que son los centímetros que mide cada lado del cuadrado, por 1, 2, 3, 4 lados que tiene un cuadrado. ¿Cuánto es 4 por 4? 16, ¿verdad? ¿Coincide? Muy bien, ahora observa esta figura. Es un rectángulo. Si te das cuenta, como lo habíamos dicho anteriormente, tiene dos alturas y dos bases. ¿Cómo podríamos calcular su perímetro? Las dos alturas miden 3 y 3. Podríamos hacer 3 más 3 más lo que miden sus bases, 5 más 5. ¿Estás de acuerdo? Podemos hacer esta suma así. 3 más 3, 6. 5 más 5... 10. 6 más 10 es igual a 16. ¿Puedes pensar en otra manera de hacer esta operación? ¿Qué te parece si pensamos que hay dos lados que miden 5? Más dos lados que miden 3. 2 por 5. 10. Más 2 por 3. 6. 10 más 6. 16. Es lo mismo, ¿te das cuenta? Ok, fíjate bien. Ahora tenemos un triángulo. Un triángulo tiene tres lados iguales, o al menos este triángulo, porque es un triángulo equilátero. Para poder calcular su perímetro, tendremos que calcular cuánto mide su contorno. Cada lado mide 3 centímetros. Podemos hacer... 3 más 3 más 3, 3 más 3 es 6, más 3 9, por lo tanto, su perímetro son 9 centímetros. Pero, al igual que lo hicimos con las figuras anteriores, podemos hacer esta fórmula abreviada. Recuerda que un triángulo tiene 3 lados, por cada lado que mide 3 centímetros. 3 por 3, 9. Por lo tanto, su perímetro es 9 centímetros. Observa esta figura. Esta figura es un octágono. Quiere decir que tiene 8 lados. Antes de que hagamos la operación, quiero que te fijes en la fórmula que está ahí. Dice: P es igual a 8 por L. ¿Qué significará eso? P nos hace relación al perímetro. Es igual a 8, que los 8 significan cuántos lados tiene la figura, y L quiere decir el, la medida de cada figura. Por lo tanto, supongamos que esta figura mide 7 centímetros cada lado. Si respetamos la fórmula que nos está dando el cerdito, Perímetro es igual a 8 por 7, que son los centímetros que mide cada lado. 8 por 7, 56 centímetros. Por lo tanto, el perímetro de esta figura son 56 centímetros. Si crees que hacerlo multiplicando todavía es complicado para ti, podríamos hacerlo de esta manera. Un octágono tiene ocho lados y cada lado mide 7 centímetros. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 y 7. Hmm, creo que es un poco más rápido haciéndolo con multiplicación, ¿no crees? Pero como tú decidas.